Okidoki, continuamos con esta serie del de, eh, coche MP4X, esta serie exclusiva del MP4X de McLaren Y esta es la segunda carrera de la serie, Circuito de Cataluña, es un récord de velocidad Aquí el objetivo es llegar a la mayor velocidad al, a la meta Entonces, activé por ahí un poquito de control porque no me encantó cómo, cómo se manejaba así sin los controles pero entiendo que también pues esto se puede ir cambiando conforme se necesite. Entonces ahí tenemos 226. Casi casi subimos a 227. Ok. Bueno, esto no creo que me quite mucho. Vamos a continuar directamente con la tercera carrera. No sé qué me espere aquí en esta carrera. La tercera es Silverstone. No me fijé cuál es los circuitos. Eliminación. Ok entonces aquí tienes 20 segundos para pues no quedarte en último lugar básicamente entonces vamos a ver cómo nos va son pocos coches son 8 aquí tenemos una curva un poco apretada a la derecha vamos a ver si la podemos tomar del lado derecho ok ahora continuamos del lado izquierdo ahí viene una curva bastante pronunciada en la que hay que frenar seguramente me estoy saliendo de la pista pero no está tan trágico el asunto. Ok, ahí ya eliminaron a uno de los bots. Perfecto. Viene una curva en la que sí, definitivamente voy a tener que frenar un poco. Y ahí está todo el equipo y todos juntos, todo el grupo. Ya estamos en cuarto lugar de siete. Y aquí lo que tengo que cuidar es mantenerme en. Digamos que mantenerme en los lugares que no sea el último. ¿no? Básicamente estamos bien. Tercer lugar de 6. Creo que esto va a estar muy papita. No le veo mucho inconveniente. Uy, ahí me alcanzó alguien. Ok, ya estamos aquí a punto de rebasar al tercero. Estamos en segundo lugar. Muy bien, esto pinta bastante optimista. Y eso no estuvo muy bien. Pero bueno, ya estamos en primer lugar. Aquí lo único que hay que hacer ahora es Esperar. Falta por eliminar a 5 participantes Lo cual son 20 segundos de cada uno Ahí estamos viendo el reloj en 3, 2, 1 Y con esto queda eliminado El quinto lugar Ya solo son 4 cuatro, cuatro autos en la, en la pista Y si todo sale bien Y no cometo alguna tontería Pues esto pinta bien uh -huh. Unos cuantos segunditos más Uy, ahí casi me rebasan que hay que tener cuidado, ya se eliminó a uno más Quedamos tres Y en el numerito de abajo Este numerito verdecito Cuidado Este número verdecito nos dice a qué velocidad Digo, a qué distancia vienen Me sacó del Hijo. Ok, bueno, vamos a estar ahí en tercer lugar Vamos a ver si los podemos alcanzar Ya no los pude alcanzar Vieron cómo un detallito de Un microsegundo de distracción? Arruinó absolutamente todo pero bueno, vamos a ver si podemos eh, volver a intentarlo. Por lo menos subimos de nivel. Que bueno, ya subimos a un nivelito más. Ajá. Y. Pues vamos a ver aquí. Yo creo que sí le voy a dar mantenimiento porque no me quiero arriesgar. Estuvo muy cardíaco. Y vamos a volver a intentar esta carrera. Vamos a poner atención. Eso me pasa por estar platicándoles, ya ven, para andar grabando estos videos. Me distraje en el momento menos oportuno. Me golpearon, me sacaron y pues ya no pude alcanzarlo. Ok, moraleja, no hay que confiarnos. Ok, primera curva. Ya estamos en séptimo. Un poquito de frenado. Ahí vamos muy bien. Y aquí sí freno un poco. Eso, ok. Aunque me salga un poco de la, de la pista. En este caso no hay problema. Hay otras carreras en las que sí hay que cuidar mucho el Mantenernos dentro de la pista De hecho hay mucha gente que aquí se va a la izquierda y cruza Toda esta curva En el mapa de abajo a la izquierda se ve Esa eh, curva se puede Le puedes robar un poquito Pero tienes que ir a mucha velocidad Porque si no eh, También te atoras ahí en el, en el pasto y en la arena pues hasta ahora todo pinta bien Vamos en cuarto Pero lo mismo decía en la carrera pasada Y ya vieron lo que sucedió Vamos a concentrarnos aquí en esta vuelta Ok, tercero Muy bien, ya logramos rebasarlo Y hablo en plural, aunque en realidad yo estoy corriendo solito Pero siento como que ustedes me están apoyando de aquel lado Ok, ya eliminamos a otro Perfecto, un golpecito Cuando los golpes son así del lado, del lado Sobre todo en la parte de atrás Parece que no hay tanto problema Lo que hay que evitar son los golpes de frente si dañas el coche en la parte del frente, sí se complica mucho el asunto. Eh, pero obviamente lo ideal sería nunca chocar, jamás salirte de la pista y demás. Pero por ejemplo ahí, por más que frenes, a veces no se puede. Y vamos a intentar eso. Vieron cómo le di un golpecito en la llanta de atrás. Con eso lo saqué de la pista. También es arriesgado hacer eso porque no siempre se dejan. Pero con esto por lo menos ahorita garanticé que ese bot Está bastante lejos. El numerito de abajo que está en 180 y algo, 200 y pico. Me dice a cuántos metros está. Y ese número está creciendo. Eso es bueno porque significa que me estoy alejando del segundo lugar. Que en unos instantes, en unos cuantos segundos van a eliminar al tercero. Ajá, y ya solo somos dos en la pista. Ahora sí, si cuido todos estos detalles y no me salgo de la pista y no me golpean. Y demás, tengo bastantes probabilidades de terminar Bien en el primer lugar. Ah, Justamente les estoy diciendo eso y miren cómo me salí. Esto se pone cardíaco. Oh, bueno, ya por lo menos se eliminó. Uf, lo logramos. <risa> Quedó esta carrera un poquito atropellada, pero está bien. Está en primer lugar. Entonces, bueno, esto fue el primer bloque de tres carreras de esta serie exclusiva. Y pues bueno. La libramos, ¿ok? Nos vemos pronto en otro videito de estos. Hasta luego. Bye.